Para que juntos y luchando, si sí se puede, si sí se puede, si sí se puede. Y que los malos no se tienen que salir con la suya. Y que nunca, nunca perdáis la esperanza mientras os quede un soplo de vida. Nunca, nunca perdáis las esperanzas. Todo puede ser en esta vida. Todo. Todo. Y es bien cierto que después de la tormenta viene la calma, por muy larga que sea. Después de la tormenta viene la calma. Sí se puede, sí se puede.